En hiperlimpieza disponemos de un catálogo de bolsas de polipropileno sin cierre, recomendadas para tiendas de comestibles o regalos, supermercados, ferreterías y talleres de repuestos. El polipropileno es un material derivado del plástico, inocuo frente a los alimentos, de baja densidad, resistente y flexible. Al no tener cierre,